Hola, siguiendo con los videos del proceso de certificación usando LibreTE, vamos a explicar ahora cómo hacer la certificación del set de documentos exentos, o sea, de factura exenta. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar el archivo del set de prueba exento que tenemos acá. Entonces nos dirigimos a la etapa 1 del set de pruebas y acá en el set de pruebas ingresamos nuestro set de exento. ¿Ya? Todavía no he utilizado ningún folio ni de factura exenta, ni de nota de crédito, ni de nota de débito Por lo tanto estos folios de usar acá abajo los vamos a dejar disponibles Pero recuerden que si usted ha usado algún folio deben indicarlo acá Por ejemplo si han usado folios de 61 y usaron 4 folios El siguiente disponible es el folio 5, entonces tienen que indicarlo Como no hemos utilizado ninguno lo vamos a dejar en blanco y por defecto va a tomar todos los folios como uno Y completamos los datos Colocamos el root de nuestro emisor Colocamos el root de nuestro receptor Que saco. Acá vemos que tenemos ya los datos del de set de prueba procesado Cargamos los CAP de los folios Entonces 34 56 Que es nota de débito Y 61 que es nota de crédito cargamos nuestra firma electrónica colocamos la contraseña de la firma la fecha de resolución de la empresa en certificación y cero que siempre es será en este caso y generamos el XML vamos a la descarga y vemos que ya tenemos nuestro XML generado entonces lo copiamos a nuestra carpeta de XML lo descomprimimos borramos el zip y a esto le damos el nombre para saber que eso es el set exento yeah. con eso ya tenemos nuestro XML lo que debemos hacer ahora es enviarlo a impuestos internos para eso vamos a la página de impuestos internos enviar DTE ruta de la empresa y colocamos nuestro set exento recuperamos el track ID y como en los casos anteriores, lo guardamos en nuestro directorio de envíos. Setexento. Ahí está. ¿Qué debemos hacer ahora? Esperar a que impuesto interno nos conteste si es que el envío del exento ha sido aceptado o no. Verificamos eso en consulta estado de envío en DT. Copiamos el track ID y colocamos el root de la empresa. luego debemos hacer clic en enviar y con eso nos va a mostrar el resultado de la revisión del envío como podemos ver está todo procesado y está todo aceptado todos los documentos informados están aceptados con eso tenemos el envío aceptado por impuesto interno y ahora debemos declarar el avance copiamos el track ID del set excepto Set de factura exenta y la fecha de hoy, que en el fondo es la fecha cuando enviamos el documento y confirmamos la revisión. Mientras esperamos que la revisión de expuestos no se genere, vamos a crear los eh, archivos PDF de la factura exenta. Entonces, para eso nos vamos a las utilidades, generar. PDF del envío de T y acá con, usando el XML del set exento indicamos que queremos copiar en PDF separado y generamos. entre más documentos sean los que estemos generando se demora un poco más ya están los archivos generados copiamos descomprimimos y cambiamos el nombre para saber qué cosa es, entonces ahí tenemos ya ahora nuestros documentos exentos. si abrimos por ejemplo algún documento vamos a ver que ahí tenemos nuestra factura electrónica exenta número 1 ¿Sí? ahí vemos que está exenta y es total estos son los documentos que vamos a subir en la etapa 4 eh, como muestra de empresa. Pero ya con eso los tenemos preparados. Entonces ahora sí, chequemos el estado del eh, documento para saber si es que la declaración de avance que hicimos fue eh, aceptada. Entonces vamos a declarar avance, colocamos el de la empresa y hacemos clic en informar avance. Y ahí podemos ver que el set de factura exenta está realizado conforme. Entonces, ¿Qué hicimos? Generamos el XML del set de factura exenta, generamos los PDFs para la etapa 4 que vamos a usar posteriormente y además generamos el avance con el set que fue aceptado por impuesto interno. Con esto el set de factura exenta está listo. Una observación importante, esto que mostré recién es lo que hay que hacer cuando la empresa es afecta. Si la empresa fuera solo exenta, o sea, no tuviera documentos afectos, el set... Eh, de factura exenta sería el set básico de esa empresa Por lo tanto, además de construir el libro de venta Con el set de factura exenta ¿Ya? Pero en este caso, insisto, estamos haciendo el caso de una empresa que es afecta Y además de la factura afecta tiene factura exenta El otro caso es muy similar a lo que ya hemos explicado anteriormente Bueno, con eso explicamos eh, cómo certificar el set exento para facturación electrónica Muchas gracias